soy, porque me gusta, viva, y empezamos hola amigos estamos aquí vamos a hacer el rap del lag, así que lo que tenemos que hacer es ponerte la van acá y hacer así, tengo mucho lag, tengo mucho lag, tengo mucho mucho mucho lag, la naturaleza me está esperando para el lag, como tengo lag, si lo miro ya, mira como tengo lag ahora, mira como me suena el lag, el lag es lo mismo que miras ahora, míralo ya, míralo como lo miras ya, como lo miras tú, yo lo miro así, tengo mucho lag, tengo mucho lag, tengo mucho, mucho, mucho lag, tengo mucho la, tengo mucho lag tengo mucho, mucho, la. Tengo mucho la, tengo mucho la, tengo mucho la, tengo mucho, mucho, mucho la, tengo mucho la, tengo mucho la, tengo mucho, mucho, mucho la El lag, el lag, el lag, el lag. Ya me salgo el lag por la boca y digo lag, el lag, el lag, el lag, el lag, el lag, el lag. El lag. Me lo como ahora. Pero como ahora, ¡ah! ¡Qué rico lag! es lag, es lag, la, la, la, la, la aparece y desaparece el lag Y dice ya a te parece la L, la L Y después te aparece la A, la A, la A, la G La G también te aparece ¿Cómo te parece la G? Parece nada Mira cómo me salió, esto me salió así, sí, parece una letra japonesa, pero no importa. Mira cómo es, mucho, tengo mucho lag, tengo mucho lag, tengo mucho, mucho, mucho lag. Se bienvenidas. ¿Qué pasa, Amelia? Muchas gracias por estos suscriptores que tengo, tengo 20 ahora. Pero espero que les haya gustado cómo hacer el rap del lag. Lo inventé yo, espero que les haya gustado. Bueno, chau.